independencia de la república dominicana las fuerzas armadas y la policía nacional desfilan hoy con los estudiantes san francisco de macorís es la capital de la provincia de duarte y la llaman la ciudad de el haya del cacao de la rosal y de los gigantes Qué hermosa ciudad quien ordenó el paso de las palomas eso es parte de la paz que vivimos aquí, en esta ciudad que trabaja y progresa. Y las palomas vuelan. Hermosísimo el ambiente, aquí estamos nosotros. Y en estos momentos, señoras y señores, solicitud de permiso. Está con nosotros el general de brigada Valerio Antonio García Reyes, ejército de República Dominicana. Es el titular del INSUDE. Solicitud de permiso. 107 aniversario del metanicio del general Juan Pablo Duarte y Díez, Padre de la Patria, Señor. Permiso autorizado. Gracias, Señor.